Bueno, está junto a nosotros ya Iván Canelas Lizárraga para acompañarnos, para llevarnos de la mano a ese mundo paralelo. ¿Qué dice don Iván? ¿Qué dice usted? ¿Todo bien? Bajo control. Qué buen programa el de hoy día, la verdad. ¿Sí? Sí, excelente. Ah, bueno. Sí, me gusta. Dicen que al en boca propia es vituperio, así que yo <risa> bueno, prefiero... Bueno, prefiero... No, ha estado bien, ha estado bien. Me bueno, ha gustado mucho, la verdad, bien. cómo ha empezado y cómo está siguiendo. Bueno. Vamos a hacer que el programa siga siendo intenso como, como hasta ahora. Vamos, dale. ¿Ah? A ver... Eh, quiero comentarte, gringo, eh, hoy día se han viralizado imágenes en todo el mundo respecto del dron, del dron estadounidense que ha caído en el Mar Negro el día martes. Eh, Estados Unidos ha dicho que ese dron ha sido derribado y Rusia dice que el dron se cayó. Pero aquí estamos viendo las imágenes que han, eh, que han sido difundidas hoy día por los Estados Unidos en el momento en el que ese avión ruso, el caza ruso el MiG-28, hace una maniobra y riega de combustible el espacio aéreo por donde está pasando este dron, en el mar negro, aguas internacionales. Hay que recordar que el mar Negro, eh, en el Mar Negro tienen frontera eh, tanto Rusia como Ucrania, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos como el MiG viene a una gran velocidad, echa combustible justo por donde el, el, el dron está pasando y bueno, ahí está. Eh, Digamos que para muchos medios internacionales la prueba de que Rusia eh, ha, ha intervenido en el paso normal del, del dron y bueno, hasta la polémica está servida. Ambos, hay una tensión creciente entre ambos países por este tema y bueno, de muchos nos seguimos preguntando, internautas se siguen preguntando qué estaba haciendo un dron de los Estados Unidos volando a miles y miles de kilómetros de su territorio y eh, en tanto y en cuanto existe en este momento un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, del que se dice que Estados Unidos está participando activamente, enviando armas y enviando miles y miles y miles de millones de dólares. Eso teníamos que teníamos que mostrarte esto porque este video ha sido viral, ha sido mostrado prácticamente por todos los medios eh, grandes y no tan grandes en el mundo, gringo. Qué, Qué Tremendo, ¿no? tremendo. ¿No? Las cosas que pasan allá arriba, ¿no? <risa> Impresionante Bueno, después de, de ver Top Gun y ese tipo de películas claro. Hay internautas que dicen, bueno, esto Entonces, puede se ser juego. tranquilamente trucado, manejado, manipulado, etc. Y evidentemente, eso también puede ser, no hay que descartar absolutamente nada ¿no? Y claro. como tú decías el otro día, en la guerra la primera víctima es la verdad Lamentablemente Así es Bueno, bueno quiero mostrarte el siguiente tema eh, A ver, eh, se ha viralizado en las redes de Estados Unidos hoy día unas, unas imágenes sensibles, no sensibles por, los que, por lo que muestran en realidad, sino por lo que significan. Yo te las quiero mostrar, gringo, porque tienen que ver con los um, tiroteos que han ocurrido en Estados Unidos en las escuelas eh, eh, a lo largo de los años, ¿no es cierto? Sabemos que en Estados Unidos eh, ocurren este tipo de cosas dramáticas donde las primeras víctimas son los estudiantes. Entonces, eh, mira... Eh, este es un dispositivo que se ha empezado a implementar en escuelas de Alabama en el que una profesora eh, estira, saca esta especie de cubículo de la pared y lo estira dentro de un aula escolar, dentro de un curso y eh, lo, lo que nos dice la información es que este está hecho de materiales que son blindados ¿no? y se ha, se ha puesto esta idea para proteger a los niños para intentar proteger a los niños de situaciones en las que se vean involucrados cuando hay eh, este tipo de hechos tan graves que ocurren, especialmente en los Estados Unidos. Recordemos que hace unos meses atrás ha habido una matanza donde han muerto 19 estudiantes en el estado de Texas, en la zona de Ubalde. Entonces, esto están intentando implementar para... para eh, Darle una especie de solución, digamos, al tema, ¿no? De sí, siento, siento que quieres hacer una opinión. No, simplemente, claro, si volvemos a la imagen, ¿no es cierto?, ese dispositivo que han creado, claro. ¿Cuál es la situación? Están pasando clases los chicos, de pronto empiezas a escuchar tiroteos en el pasillo jala la maestra o los chicos, jalan esto, todos adentro, cierran la puerta y bueno, entre el loco disparando y no pasa nada. O sea, porque es un material blindado que los tiene a resguardo a los chicos, ¿no es cierto? Sí. Listo, solucionado el problema. Solucionar el problema. Solucionar el problema y que aquí los no fabricantes pasa nada. de armas sigan claro, vendiendo felices, armas. Claro. Entonces, la pregunta es la siguiente: Mira, me ha tocado estar allá, he vivido allá un tiempo y he sido testigo que en Estados Unidos es más fácil comprar una escopeta y balas de 45 milímetros que comprar un ibuprofeno de 400 miligramos. No te venden un ibuprofeno de 400, pero te puedes comprar una escopeta en cualquier tienda de deportes. Y te dicen, ¿no quiere más balas? Tengo estas que son mucho más fuertes, mucho más rudas. Te las venden ahí como nada. Pero si quieres comprarte un antibiótico, no te lo venden. Pregunta, ¿no sería lógico que más bien se haga una legislación que apunte a restringir la venta de armas, a restringir la tenencia de armas? ¿Sí o no? Totalmente de acuerdo, gringo. No, porque y... si no, la próxima, lo que van a hacer en vez de este dispositivo, es que te comes un cajón, ¿no ve? Y cans con tu cajón ahí cerca, cuando ven un loco te mate, ¿verdad? Ya te metes nomás ya tu cajón y esperas que te maten ahí adentro. Es decir, es ir realmente a no querer solucionar el tema. Es un tema de fondo, que es el tema de la tenencia de armas. Tan alentada por el gobierno de Donald Trump, ¿no es cierto?, que liberalizó el mercado de una manera brutal, ¿verdad?, que, insisto, te juro que es mucho más fácil comprarte un, un rifle que comprarte un aspirino, ¿no? Entonces, no puede ser. Es decir, allá sí puede ser, allá es en realidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, aquí están buscándole la solución eh, por otro lado, ¿no? Es decir, es muy... Es muy... Es, es increíble, casi increíble es ¿no? increíble. Tú sabes el poder que tiene la Asociación Nacional del Rifle en Estados por favor, Unidos. Por favor. O sea, parecería que, que existe, que es un país dentro del, del país, ¿no es cierto? Claro. Yo quiero desarrollar esto. Perdóname, tema. Sí, discúlpame, no, por favor. Disculpame que te interrumpa, pero se me está imaginando que, ¿sabes quiénes construyen estos dispositivos? Los mismos que fabrican las armas. Yo te garantizo, hermano, y van a hacer otro negocio porque ponerle a cada escuela esta vaina, ¿sabes la plata que van a mover? Pero no a cada escuela, a cada aula de, de, de las miles y miles es de escuelas que hay en Estados Unidos. Yo quiero, eh, quiero que me permitas desarrollar este tema, gringo, porque hemos traducido algunos tweets de eh, ciudadanos estadounidenses que opinan acerca de esto y que, eh, bueno, estas son sus opiniones, permíteme que te lea. Eh, dice, ¿estarán disponibles para todas las escuelas de forma gratuita, incluidas las de los distritos pobres? ¿Conoces los que no tienen aire acondicionado, agua potable y donde los libros están tan desactualizados que el último presidente es Clinton, no? Me alegro que los niños ricos estén a salvo, dice una usuaria, no? Absolutamente crítica. Vamos a la siguiente opinión, por favor. Eh, ¿Qué se mueve más rápido, abrir la habitación o una bala? Dice, La siguiente, por favor. Si esto fuera a lo que tuviera que enviar a mi hijo todos los días, simplemente estudiaría en casa. ¿Cómo puede Estados Unidos pensar en que esta es una buena solución? Vamos a la siguiente. ¿Por qué estamos haciendo todo esto en lugar de regular las armas? Dice otro internauta. Vamos a la siguiente, por favor. Solo me desespero. ¿Cómo diablos es esta la opción que tiene Estados Unidos? Esos pobres niños que crecen en esto siendo con esto, creyendo que es normal, el país más grande del mundo, dice otra, otra internauta, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, este es un cuadro gringo de lo que te hablaba al principio. Este es un cuadro que resume las matanzas más mortíferas que han habido en escuelas en Estados Unidos. Eh, el 2012, mire, en Connecticut... Más de 25 muertos, la que te hablaba en Ubalde, el 2022 el año pasado, 19 y así. O sea, realmente este es un tema gravísimo y la solución, entre comillas, creo que está yendo al revés, ¿no? Tremendo, tremendo. Pero quería desarrollar este tema porque bueno. este video ha sido viral en las redes en, en Estados Unidos gringo. Buenísimo. Vamos sí. redondeando. Vamos, vamos. A, sí, vamos, vamos. A, vamos a avanzar con el siguiente tema gringo, mira. Se ha viralizado hoy día una imagen de la ministra de Deportes de Canadá que ha sido increpada por un periodista que le ha preguntado por qué ella es una de las principales eh, autoridades de su país. Ahorita vamos a escuchar el, el audio que está impulsando, que se, se siga censurando a los atletas de, los, de, de Rusia, ¿no? Y bueno, well, eh, quisiera that that that que escuchemos want... el audio, por no. so <Wah okay> favor. <re> Why, why won't you answer the question? It's a really simple question. Minister Saint-Ange, it's a really simple question. Why, how about, how about Israeli athletes? Israel has a 50 year occupation, 50 year occupation of, of Palestinian lands and apartheid state. How about banning Israeli athletes? En si una discusión. Si ustedes tienen preguntas, ustedes no, Why can't Si ustedes tienen Why won't you answer the question? Why why won't you no for a question, Bueno, ¿Qué dices está. gringo? yo sé que tienes una opinión respecto de este tema. <laughs> te, la te la voy a sacar con te, tirabuzón. Te, te la digo mañana, te no, la no, digo mañana. ¿Qué va a ser? complicado, Es absolutamente obvio lo que está ocurriendo. Y bueno, ante la obviedad, la señora prefiere mantener el silencio para no meterse en problemas, ¿no? Sí. Es, es complicado. sí hizo lo más, lo más razonable, lo más inteligente. Inteligente, de, entre me decías, comillas, dicen que la peor opinión es el silencio. Es verdad, Ajá. es verdad, es Ajá. cierto. Bueno, mañana vamos a hablar del gato, gato Walter, ¿sí? ¿sí? De la embajada. Hay novedades del gato Walter. Toda... ¿Apareció? No No, no apareció, no. pero están, ahí, la, la búsqueda está encaminada. Hay Parece un video. Que hay alguien que se lo llevó, ¿no? Hay alguien que se lo llevó, es, hay las imágenes de la persona que se lo llevó y la embajada y el gatito. La embajada está empeñada en encontrarlo, por supuesto, como debe ser. Es la mascota a la que deben creer muchísimo. Y bueno, hay un video que puede arrojar luces respecto bueno. de quién tiene a este gatito, al gatito Walter, que está en los medios de comunicación del país bastante Buenísimo. presente estos días. Mañana, mañana lo charlamos. Dale, gracias, Iván. Ver, nos vemos. No chao, gracias. Chao, Adiós chao a todos. Gracias. Muchas gracias. Hacemos la última pausa de la noche y enseguida venimos con los deportes. ¿sí? Así que no se nos vaya.